Buenas tardes, somos Marta, Jorge y Antonio y a continuación vamos a hablar sobre los tratados internacionales. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre Estados o entre Estados con otros sujetos de Derecho Internacional, como son las organizaciones internacionales y ellos regidos por el Derecho Internacional. Concepto. Los tratados internacionales constituyen una fuente peculiar, ya que poseen origen internacional, pero una vez integrados en el ordenamiento interno surten plenos efectos jurídicos. El artículo 96.1 de la Constitución Española dice, los tratados internacionales, válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. El artículo 1.5 del Código Civil dice, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España, en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, mediante su publicación íntegra en el BOE. La Convención de Viena de 1969, fija la definición de tratado un instrumento internacional que codifica el derecho de los tratados celebrados entre Estados. Los tratados son instrumentos jurídicos creados fuera de nuestras fronteras, por lo que debemos aclarar cuáles son las vías de recepción del derecho. Además, debemos ubicar los tratados internacionales en el sistema de fuentes, determinando su prevalencia respecto a otras fuentes del derecho. Clases de tratados. Tratados del artículo 93 de la Constitución Española. Se contempla la posibilidad de celebrar tratados por los que se le atribuyen una organización o institución internacional al ejercicio de las competencias derivadas de la Constitución Española. La Constitución Española exige mayoría absoluta al Congreso. La garantía del cumplimiento de estos tratados corresponde a las Cortes o al Gobierno. Tratados del artículo 94 de la Constitución. Los tratados de carácter político, militar, los que afectan a la integridad, territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título 1. Los tratados o convenciones que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública, los que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución requieren la previa autorización de las Cortes y el resto de tratados. La Constitución Española se limite únicamente a establecer que el Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de su, con de su conclusión. Artículo 94. Punto 2 la Constitución Española. La recepción de los tratados internacionales en el derecho español. Se distingue en cuatro fases en el procedimiento de elaboración de los tratados. La primera, la negociación. Al poder de denunciación corresponde al gobierno en la medida que se dirige la política exterior. En la primera fase intervienen los representantes de los distintos estados. La segunda fase, adopción del texto. Consiste en el que el Estado, mmm, Estados negociadores alcanzan un acuerdo sobre un determinado texto que han venido discutiendo y así lo expresan, por ejemplo, mediante la votación o similar. Tercer punto, autentificación del acto internacional y auténtico mediante el cual los Estados negociadores certifican que en este texto es correcto, de forma que ya no puede ser modificado. Cuarto punto, manifestación del consentimiento al Estado debe presentar su consentimiento trámite que él transforma en parte contratante del tratado por el que quedará vinculado a partir de la simultánea o ulterior entrada en vigor. La manifestación del consentimiento para obligar a España mediante el tratado corresponde al rey, de modo que cuando el tratado requiere la ratificación o la adhesión para la prestación del consentimiento, el Ministerio de Asuntos Exteriores extiende el correspondiente instrumento que es firmado por el rey y refrendado por los propios ministros. A partir de entonces, el Estado español queda obligado en orden internacional, sin embargo, el tratado aún no obliga en, pleno, en plano interino, puesto que el convenio todavía no pertenece al ordenamiento jurídico español. En este punto se plantea la tradicional división entre teorías monistas y dualistas. Los dualistas parten de la separación más o menos radical entre el ordenamiento jurídico in, internacional y los ordenamientos jurídicos internos, como ordenamientos jurídicos distintos, lo que explica que sea un, preciso, un acto transformador del derecho internacional en interno para que aquel pueda ser incorporado a ordenamiento jurídico. Y los monistas predican la unidad entre el derecho internacional y el derecho interno, por lo que no precisa acto alguno de transformación del derecho internacional para su incorporación al ordenamiento interno, de modo que, en línea, la publicidad del, en el BOE contribuye suficiente para la incorporación de los tratados al ordenamiento jurídico interno, surtiendo desde el momento todo tipo de efectos. El artículo 96.1 de la Constitución Española será hasta la, no será hasta la publicación oficial cuando el tratado se incorpora al ordenamiento jurídico español, convirtiéndose en fuente directa y plenamente eficaz en el derecho interno. La posición de los tratados en el sistema de fuentes. La doble dimensión internacional y nacional de los tratados explica la complejidad de su posición en el ojo, ya que la necesidad de cumplir las obligaciones internacionales compela a los Estados a esforzarse en adaptar sus respectivos derechos internos, a las obligaciones que dimanan del derecho internacional. Específicamente, respecto a los tratados internacionales, debemos acudir al artículo 95.1 de nuestra Constitución, que asevera que la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exige la, pre la previa revisión constitucional. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esta contradicción. Dos han sido las ocasiones en las que el alto tribunal ha emitido una declaración sobre la constitu constitucionalidad de tratos internacionales el 1 de julio de 1992 para determinar la, pos la posible contradicción entre el artículo 13.2 de la Constitución y uno de los artículos del Tratado de la Unión Europea. En este caso, resultó precisa la modificación de la Constitución para poder ratificar el Tratado de Maastricht. Para algunos autores con enfoque internacionalista, ello demuestra la superioridad del derecho internacional frente a la Constitución. El dictamen 1.2004 de 13 de diciembre sobre la existencia o inexistencia de contradicciones entre la Constitución y varios artículos del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Sin embargo, desde la óptica del derecho constitucional, su modificación sólo prueba que resulta inadmisible que el reglamento jurídico contenga normas alguna contraria a la Constitución. También es posible controlar a posteriores de la constitucionalidad de los tratados, según se desprende del propio artículo 96.1 mediante la, la cuestión o recurso de inconstitucionalidad. Si el trato fuera declarado inconstitucional cuando ya formara parte del reglamento jurídico, será lógicamente expulsado del mismo. Otra cosa son las responsabilidades internacionales a las que España debe de sus compromisos internacionales. El artículo 10.2 de la Constitución otorga valor imperativo de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre estas materias ratificados por España. Los tratados respecto a las leyes. Artículo 96 de la Constitución Española. Las disposiciones de un tratado internacional sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Podemos partir de la premisa de que todos los tratados internacionales que integran nuestro ordenamiento jurídico poseen fuerza, fuerza pasiva, es decir, ningún tratado puede ser modificado por leyes nacionales. Respecto a las fuerzas activas de los tratados, solo los tratados que hayan sido aprobados mediante ley orgánica, artículo 93, o con autorización de las Cortes, artículo 94.1, poseen fuerza activa frente a la ley. tienen capacidad para innovar a ordenamientos jurídicos, siendo capaces de derogar o modificar otras normas. Los conceptos de fuerza activa o pasiva se incardinan en el principio de temporalidad en la relación entre los tratados y leyes anteriores a posteriores, es decir, en el principio de sucesión temporal de las normas. ¿Cuándo entra en vigor un tratado? Dependiendo del contenido del tratado, la mayoría de los tratados fijan sus propias condiciones para entrar en vigor. Algunos tratados requieren ser ratificados por todos los estados a los que se les aplica. Otros requieren un cierto número de ratificaciones para entrar en vigor. ¿Qué pasa si un país incumple un tratado internacional? Como sabemos, hay muchos tipos de tratados internacionales y cada uno contempla distintas medidas para su cumplimiento. Son medidas no escritas y cuya aplicación depende de las circunstancias políticas. En el caso de los tratados de derechos humanos, no hay un mecanismo claro de sanciones por su incumplimiento. Todos los tratados tienen el correspondiente comité. Las violaciones masivas de derechos humanos pueden llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aprobar sanciones y hasta intervenciones militares contra Estados en base al principio de responsabilidad de proteger. Sin embargo, el derecho al veto que tienen en el Consejo de Francia, Reuno, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China complica la adopción de dichas medidas. ¿Cuáles son los principales tratados internacionales sobre los derechos humanos? Eh, los tratados internacionales sobre los derechos humanos se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial y emanan de los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Recogemos aquí las referencias de las nuevas convenciones y pactos principales, Varias de ellas se complementan con protocolos facultativos, que vienen a ser como las disposiciones adicionales de las leyes. De todos los textos legales, las más determinantes son tal vez los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, que se consideran junto con sus protocolos adicionales, y la citada declaración, la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Las nueve convenciones son, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Convención sobre los Derechos del Niño Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.